Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. El día de hoy vamos a elaborar un hermoso bolso. Espero les guste. Bueno, para elaborar nuestro bolso vamos a necesitar metro y medio de cadena en aluminio, nylon de 20 libras, tijeras, y cuentas acrílicas de colores surtidos Bueno, vamos a cortar metro y medio de nylon Y vamos a pasar tres cuentas Los llevamos al final Tomamos un acrílico y lo pasamos por este nylon Miren, lo paso por este nylon y ahora lo voy a cruzar acá los, las dos puntas me deben quedar del mismo largo. Entonces acomodo acá las puntas y deslizo. Para que me quede mucho más fácil seguir haciendo el tejido, yo lo que voy a hacer es con cinta de enmascarar para que esto no se me mueva y yo pueda manejar mejor el tejido. Pasamos un acrílico acá, un acrílico en el otro nylon, Ajustamos y tomamos otro acrílico y miren, paso acá, nylon acá y voy a pasar nylon al otro lado. Entonces ellos se cruzan, miren, se cruzan a un lado y al otro y deslizo. Esto lo vamos a hacer hasta tener el largo deseado de nuestra cartera. Recuerda que puedes tomar clases presenciales en las tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Bueno, aquí vamos a hacer la última, que yo lo quiero hasta este largo nomás. Entonces, miren aquí, vamos a hacer un cambio, muy atentos a este cambio que voy a hacer yo. Yo metí dos cuentas acá y una a este lado, ¿cierto? Entonces... Voy a pasar este nylon por esta cuenta que está aquí solita porque necesito subir. Entonces miren, yo lo acomodo acá, tengo acá el tejido y yo voy a empezar a tejer de acá para allá y luego otra vez subo y es para hacer todas las hileras que vienen a este lado. Entonces acá yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar otro nylon, otro perdón, otra cinta Bueno, ahora me toca quitarla. Entonces, tomo una cuenta acá, otra cuenta acá, otra cuenta acá. Miren, la que tiene dos cuentas va a pasar por la que tiene una. Pasamos acá este nylon a este lado. Lo tengo así, miren acá, Espérenlo, lo pasé por esta de acá, por esta que está conseguida por la negra, y ajusto, miren, ¿si ¿sí ven? Ahora voy a continuar metiendo, voy ajustando, voy ajustando, voy a meter acá una, tomo este nylon, lo deslizo acá, esto y paso el nylon que sale por la morada lo paso por acá por la azul, cruzo y ajusto y luego voy a pasar por esta nuevamente, paso una y una, ya se vuelve repetitivo solamente hay cambio al inicio y al final bueno, acá yo ya hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hileras. Entonces tengo siete acá y siete acá. Voy a doblarlo porque tengo que cerrarlo. Entonces, miren lo que hago. Tomo acá. Bueno, entonces lo tengo así. Y voy a cerrarlo. Entonces voy a tomar un acrílico acá y un acrílico al otro lado. Lo tengo acá y cruzo. Miren. Por este. Cruzo acá, miren. Y paso por acá. Entonces voy a bajar. Este nylon lo bajo acá y el este otro lo bajo acá. paso acá. Paso acá. Y... Tomo otro, paso por acá y cruzo, nuevamente bajo este por acá. Bajo acá. Bueno, acá vamos a hacer, entonces ya hicimos, ya cerramos acá, entonces vamos a cerrar la parte de abajo de nuestra cartera. Bueno, aquí estamos terminando ya. Entonces vamos a rematar. Miren, lo estoy pasando acá varias veces. Vamos a darle otra vuelta y mira, pues ya lo pasé, vamos a hacer acá tres nudos, apretamos bien, uno, dos y tres. Cortamos acá el exceso de nylon, y acá también. Y ahora vamos a ponerle acá la cadena. Acá tengo un metro y medio de cadena en aluminio. Entonces la paso acá. Paso acá. Voy a abrir acá este eslabón. y cierro acá, lo mismo al otro lado Y cerramos, y así ha quedado nuestra cartera.